Quiero hacer un video para las personas que sí pueden hacer ejercicio o que quieren saber cómo comenzar incluso estando en casa. Lo mejor de todo es que si sigues este ejercicio, esta rutina que te voy a dar el día de hoy, los resultados van a ser más rápidos y mejores también.